Empecé ahora a cinco o seis años, debido a una mala relación que tuve con una chica, pues decidí meterme en el porno y probar a ver qué tal. Uh, salimos a un antro swinger con mi pareja y Fernando grabó una escena allá, so, después dos o tres días él encontró mi red social con preguntas, yo quiero hacer o no como actriz. Fue un poquito por mi relación, yo con mi esposo soy swinger, entonces fue como que, pues vamos a probarlo. Trabajaba en una empresa fabricando cable, fabricaba cable submarinos. Soy eh, maestra educativa física. Ya, yo soy actriz realmente trabajo más en el teatro, pero yo creo que también con, eso siempre me llamó, ¿no? a ver, vamos a ver qué es actuar en, en el porno. ¿no? Te, vuelves, te vuelves muy frío, te vuelves muy frío, todo muy sexual, uh, cuesta mucho sentir por alguien por el sexo o eso, como que ya lo has probado todo, cuesta mucho, te vuelves frío. Más feliz en mi vida privada, ¿Sí? ¿Sí? mucho sexo. Pues la verdad que ya o sea a partir de eso me han dado papeles más de lo que yo como que andaba buscando. Me encantan las villanas, me encantan las chicas rebeldes, las chicas malas, entonces ya este, empecé como a, a meterme en cosas así, que era lo que yo quería.